Tuve que incluir la natación en mi vida. Es como la forma de, sal, de salvación, incluso emocionalmente. Es algo que tengo en mi vida. El atletismo, el correr, el, la natación, son cosas con las que vivo diariamente. Y, y son como mis lugares espirituales. Pinto así, sí. en óleo. Pinto mis gritos. <risa> pues sí, sí, eso es lo, son aterrados las pinturas, son muy, muy como dar. Los mantras, por ejemplo. Los mantras, lo que estudié, son estudios védicos de la India, se convirtieron en algo que está como que sacando mi vida, está salvando mi vida emocionalmente. Me y más espiritual. Me hace feliz ejercer el periodismo. Me hace ejercicio, o, o sea, el ejercicio, reportear, me hace feliz, es lo que me hace muy feliz. Tener capacidad para salir a cubrir, eso es lo máximo.